Conoce a SEO Negrín. Sí, ¿verdad? Sí, así, es. así es que estos dos amigos con ellos vamos a conversar acerca del tema de la carretera, de la producción cacautalera, de los beneficios, bueno, todas esas cosas. SEO, eh, buenos días. Buenos ¿Qué, días, qué buenos, placer días buenos días acá. a ambos. Buenos, buenos días, días buenos. gracias por invitarnos a este programa bueno. tan visto en toda la región del Nordeste y más allá. Como no. Y aquí a mi derecha está José, José Fernández. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias a Telenor a ustedes por invitarnos a este prestigioso programa de mañana. Gracias. Bueno, usted, bueno yo, ustedes vieron la, la, la transmisión del viernes porque ustedes incluso estuvieron con nosotros allá arriba en, en, en Fabulous. Así es que la pregunta básicamente es para, para cualquiera de los dos. ¿Cuál ¿Cuál es la importancia, de acuerdo a su juicio, de esa de esa carretera que conectaría San Francisco con Río San Juan? Bueno, eh, para todo el sector eh, productivo, eh, para todo eh, el sector, porque nada más no hay cacao que hay, que hay en esa zona, sí. y allá en Río San Juan, eh, donde después de Boba, ahí hay una gran producción de cacao. Eh, para el sector del cacao, sería, eh, eh, se va a enriquecer eh, toda esa pro, esa zona por ahí porque eh, hay una zona bastante amplia que no está sembrada de nada. O sea, son eh, árboles, eh, montañas que hacen su papel medioambiental, pero que también eh, la producción de cacao, principalmente, y de café, que ahí es una zona excelente para sembrar café, eh, uva, eh, uva, uva. Eh, no, eh, eh, fresa, por ahí se puede eh, sembrar, eh, cosas eh, productos de hortalizas, por ejemplo, eh, se pueden sembrar por ahí, esa zona, muy buena. Y para mí, eh, mi entender es que eso va a traer un gran desarrollo, tanto para las dos provincias y para las otras provincias que están alrededor de esta zona. Bien, Eliseo. Seo. Sí, eh, fue de mucha importancia el programa eh, ...transmitirlo desde allá porque pudimos parpar la belleza de esa zona. Realmente, como dice José, eh, es una necesidad esa carretera para el desarrollo de las dos provincias. Eh, además, alguien decía en el programa que también esa, teniendo esa carretera habilitada... Eh, ...se puede controlar más la deforestación... ¿Por qué? Porque los vehículos que tienen actualmente con la carretera como está, es imposible eh, darle seguimiento a, la, a lo que se eh, dedican al corte indiscriminado de árbol. Ya con esa carretera, ya medio ambiente, las autoridades correspondientes tendrían acceso a darle seguimiento a, a, a, a esa persona que se dedican a una actividad ilícita como es esa. Eh, aprovecho que hoy es Día Mundial del Agua, también eso conllevaría la protección de, de esa zona cuando haya más seguimiento hacia esa persona que viven deforestando. Bien, eh, señor, eh, bueno, a ambos caballeros... ¿Qué, ¿Qué cacao se está produciendo en esa? Sabemos que hay diferentes tipos de denominación de cacao y más o menos la, la, la, la cantidad en producción que, que podría ya llegar sin problemas a, a la ciudad. Tanto a, a San Francisco como a Río San Juan, imagino. ¿Tú hablas eh, habla de esa zona o del país? No, de la zona, de la zona. Bueno, eh, por ahí todavía está un poco, eh, no hay tanta producción debido a que no hay vía de comunicación para penetrar, sabes que el cacao para se lleva mucho trabajo y para un mulo, por ejemplo, que, que ellos sacan el cacao uh -huh. de la finca eh, lo ponen en un puesto de carretera para que para ir tomarlo eh, no no está muy buena la carretera como se, o no hay una carretera si esa carretera la hacen eh, se va a incentivar eh, toda esa zona por poral y yo supongo que va a ser una buena producción una, una producción de tomar en cuenta, como usted decía también eh, el café principalmente es una zona eh, privilegiada para sembrar el café porque donde estábamos ¿no? el día allá eh, el, el viernes eh, es una zona, eh, que ahí esa, eh, ese punto específico que la temperatura es bastante agradable eh, se presta para el café porque el café le gusta más los fríos que el cacao, el cacao es más, le gusta más la temperatura, más templada Correcto. Con relación a, a lo que tiene que ver ya con, con la parte de, de, de la carretera, ¿aún ustedes se han ustedes reunido con las nuevas autoridades? ¿Qué respuesta? Le, si en caso de que se hayan reunido, ¿le han dado algún tipo de respuesta? No nos hemos reunido así directamente con las nuevas autoridades, pero sí hay mucha perspectiva de que sí, de que hay posibilidades que se hagan. Eh, además que prácticamente la trocha está sí. está existe, no es una como se comentó que hay que va a haber daño y esa cosa, porque la, la trocha ya existe y ha existido hace muchísimos años. Sí. O sea que ahí, ahí la estamos, estamos viendo, Mírala, si la ponemos en full pantalla, muchachos. Ahí está la trocha de la, de la carretera. Eh, mírala ahí. Que no, va, que no va a generar ninguna pero, deforestación, como decía, ya, porque no, no, ya la, eh, está hecha. Eso no va a generar ninguna deforestación. No, y esa, esa carretera incluso está eh, afirmada, fue afirmada eh, cuando se hizo aquel proyecto, pero luego se detuvo. luego Lógicamente el sedimento, las aguas han ido deteriorando lo que se había hecho. Pero hay, hay un porcentaje bastante importante hecho de la carretera. Pero quizá el impacto ambiental eh, de esto, de hecho, está demostrado que no es, es significativo porque incluso Constanza... Eh, eh, eh, hay una carretera que te parte a constancia y eh, la, la, la montaña en dos y cruza de ahí a, a San José de Ocoa no, y, la y es interesantísimo que II, es, sí es interesantísima además de que, de que tiene un, un atractivo turístico muy interesante porque ese ha sido el tema de los ambientalistas que han estado hablando del impacto de, de esa carretera pero eh, ustedes están viendo ahí que no, no creemos que va a haber ningún impacto eh, que perjudique al medio ambiente Mire, una, una cosa que nosotros comentábamos, si todos estamos de acuerdo, y realmente una de las condiciones para el desarrollo es las vías de comunicación, donde se pueda accesar incluyendo que cambia la calidad de vida de mucha gente. Entonces, ¿qué faltaría para concluir? En definitiva, esta importante obra, a su juicio, o sea, ¿qué, ¿qué tú crees que falta? ¿Qué está pasando? Bueno, eh, ya una decisión del gobierno, ya que eh, haya, que dediquen los recursos para un próximo presupuesto, eh, ya sabemos que quizás el presupuesto de este año ya está, pero ojalá que sí, porque es que trae muchas ventajas, mucha ventaja. Además, eh, la producción de café y de cacao, lo que hace es que foresta. No hay un sitio donde haya cacao que no esté totalmente forestado, sí. igual que el café. No es lo mismo eh, una finca eh, que lo que tiene un terreno sin árbol, que ya cuando hay una plantación de cacao por necesidad, ya hay que forestarla. Y eso podría contribuir a que eh, el, haya más agua y el subsuelo se mantenga con, eh, con mejor superficie eh, de alimentación de agua para los riachuelos que nacen en esa montaña y que alimentan el río Boba. Eh, con, con relación a lo que tiene el, el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, dijo aquí el pasado viernes, la posibilidad de una alianza público-privada para la construcción de la carretera. Esto obligatoriamente traería eh, un cobro, peaje. un peaje en dicha carretera eh, para, naturalmente, que la parte eh, privada recobre la inversión. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esto? Bueno, yo creo que no, porque es que ese un, ese es poco, el espacio es poco y el costo eh, no es tan elevado, porque ahí mismo hay minas, eh, hay canteras de un material excelente que se puede aprovechar para, para terminar la carretera. ¿Sin impactar el medio ambiente? Sí, porque hay hay loma que no es... Bueno, donde hay una mina no hay prácticamente no hay tantos árboles y ustedes que han eh, eh, transitado en esa carretera se han dado cuenta que hay sitios donde están las minas que solamente es traer el material y en la cercanía del trayecto, eso bajaría el costo de la misma. O sea, toda esa zona está llena de minas. Eh, y quizás no es un costo tan elevado porque, como decían ustedes ahorita, hay una gran parte que está firmada. Sí. Eh, ¿Ustedes tienen algún tipo de, de, de comité eh, pro construcción organizado? ¿Que no. pudiera hacerle el planteamiento a, a, la, a las autoridades de manera no, no, organizada? No, en el todo caso todo. de nosotros, no. Pero hay un grupo de, de propietarios pues, de sería, la zona. Sería sí. importante, ¿verdad? Pero hay un grupo que... de propietarios de la zona que se reúnen y que tienen eh, una, una serie de diligencias hechas. Luis eh, el Chino Valle, Estoy eh, Yo. Eh, bueno, hay un grupo de, de Ramón, Ramón, eh, ¿cómo se llama Ramón? Estaba allá arriba, que de allá de la zona, y varias sí. gente de la zona, o sea, sí, los sí. campesinos de la zona pertenecen a ping. ese grupo. Ideal y, y sería entonces, el, el ¿verdad? El, el, el, esa propuesta, eh, caballeros, el hecho de que emular a Santiago y a La Vega, es eh, donde eh, las partes interesadas se, se, se unen, ¿verdad?, para conseguir un fin, que al, fin que, que, que, que al final termina beneficiando a todos, porque realmente la construcción de la carretera beneficia a, a ambos pueblos. Y eso acercaría también a que se defina lo que es una cosa tan esperada, una obra tan esperada como es la presa eh, y que se aprovechen las aguas claro, de... que se desperdician, que van al mar. Del río Boba. Boba. Sí, ahí está. Definitivamente que nosotros estamos al tanto de que es necesaria la obra. Pero en el proceso me parece que tanto ustedes como los que ya estaban propiciando el, el, el plan y, la, y el Consejo Económico y Social deben abocarse a reunirse, una, una propuesta que le envío, a reunirse con ese objetivo, porque de lo contrario nos van a agarrar dispersos y eso va a ser más largo el tiempo de espera. Así es. Porque una pregunta, yo vi que la trocha es un poco estrecha. Pero para eso tendrá que ocuparse parte de fincas y de y de y también hay que hacer corte de montaña. Porque vemos que hay algunos lugares que donde hay No, pero déjame explicarte Lo que ha pasado básicamente es que la carretera tiene un ancho normal. Oh. Lo que pasa es que los propietarios de por ahí no han estado Al limpiando tanto. su okay. frente. Entonces, toda esa con el perro, pregunta era para usted, pero como yo sé que Bajo, ustedes sí. no se mueven mucho El Producto de que la maleza comienza a crecer, entonces tapa la calle y la va convirtiendo en un estrecho. Pero realmente... Sería viene... interesante ver que los propietarios de ahí se sí, si están dispuestos eh, a, a ceder. Francis, y el beneficio que van a tener los propietarios con una vía por ahí eh, o sea la plusvalía que le va a aumentar a la finca eh, cualquier pedazo de terreno que tenga que ceder. Eso eso no creo que haya que pensarlo mucho, ¿tú entiendes? Otra idea que Ajá. tenía, que le iba comentando a Seo cuando subimos eh, bienes hacia allá, que si... Si se hiciera un estudio, eh, el gobierno pudiera hacer un estudio de hacerle una vía de acceso, tanto por Mata Larga como por aquí, por eh, los arroyos, qué sé por la yo, eh, por los arroyos, podría ser, o por Mata Larga, una vía de acceso que... Eh, pasar por esos eh, barrios, eh, hacia, más hacia arriba de esos barrios, y ese sitio por ahí, esa comunidad por ahí, se podría desarrollar, yo entiendo, más que Jarabacoa. Eh, eh, eso es precioso, el, el microclima que existe en, en, en esa zona por ahí, eso es, mire, eso nosotros somos privilegiados en, en, en esta zona y en el país, porque busque una isla yo le pregunto, busquen una isla por todo aquí el Caribe, eh, que tenga todas las condiciones que, tiene, que tenemos nosotros, es mira, Somos una riqueza que no se ha explotado, sí, eh, vivamos de espalda a, a ese tipo de riqueza, es verdad. de verdad estoy de acuerdo contigo, mira, el, del jueves para el, do, el viernes, porque como yo iba a trabajar allá, amanecía allá y la temperatura me bajó a 14 grados. Eso. Increíble. ¿Cuál sería entonces... Oye, ¡Qué riqueza! Qué riqueza. <risa> ¿Cuál, terrible, ser, cuál sería, caballeros, entonces el próximo paso a dar eh, con miras a la solicitud de la construcción de esta carretera? Bueno, como decía Francis, unirnos, hacer mesa de trabajo y eh, crear unos objetivos contundentes para que realmente se... ...se le ponga atención a ese proyecto. Mira, ¿entienden ustedes que la parte turística... ...que sería la más beneficiada, diría yo... ...turismo de montaña... ...tendríamos nosotros esa oportunidad de, de definitivamente... ...tener ese turismo de montaña? De hecho, se está desarrollando, aún con la precariedad que hay... Ajá. ...ustedes ven que ya hay muchas casas de, de personas que viven aquí en la ciudad... Pero que apenas eh, 25 minutos Pueden llegar a una temperatura como, como, como ustedes dicen De 14, 15 grados Mientras aquí tenemos 27, 28, 30 grados sí. Tú sales para allá de noche Y ya tú te encuentras con una temperatura Con apenas caminar eh, 15 o 20 kilómetros Es increíble sí. Que sí. tú tengas un cambio de temperatura tan cerca ah, Y tampoco. eso se puede desarrollar porque además de que eso existe, pero cada persona que tiene la posibilidad económica de tener una casa en, en la montaña, también eh, produce mano de obra, porque ahí trabaja una persona, una doméstica, trabaja un empleado, dos empleados, Seguridad. que trabajan en el jardín, que trabajan en los quehaceres de la casa, sí. y eso también crea eh, mano de obra, ...para ese sector. Lo que significa, eh, caballeros, que estaríamos nosotros arrebatándole a Constanza... ...algunos eh, turistas, ¿verdad? Que naturalmente, como gran parte de, de, de personas en, en, en el país y en el mundo... ...buscan temperaturas frescas y estar bien alto en la montaña... ...el contacto con las nubes, que es interesantísimo. De hecho es así. Hay muchas personas, es increíble. Eh, ustedes cruzan y ya hay muchas casas en proyecto eh, en esa zona en la emplanada, por ahí, en todos sitios. Tuve casa de personas pudientes que, ha, que han decidido hacer su otra inversión para un retiro, para estar tranquilo un fin de semana. Y eso tiene un valor también, porque, como decía ahorita, tú produces también mano de obra en, ese, en, en, en esa vivienda. Porque alguien tiene que atender, alguien tiene que ir a, a, al servicio doméstico. O sea que eso también crea más empleo para que la gente de ese entorno por ahí se puedan quedar también ahí eh, sirviendo a, a los propietarios de esa vivienda que pueden ser construidas y además si, si, si se aumenta la producción agrícola naturalmente por ejemplo como es el caso de, de, de cacao estaríamos hablando de cacao y café, de cacao y café estaríamos hablando de, de una fuente de creación de empleos y no se puede hablar de deforestación en esos casos porque nadie que haga una casa en un campo no va a sembrar de todos los frutales en el área. Claro. O sea, que tú la, automáticamente, esa área eh, termina forestada. Lo que tiene que hacer es equilibrado conjuntamente con él, que el Estado Pero, regule, ¿verdad? Yo la... ya la ventaja, a, a quizás a una hora o menos, si, si la carretera estuviera buena, de, de la costa. O sea, tú tienes los dos ambientes, montaña claro. y costa, de mar. Sí. No, imagínate tú, sí, sí. De, de, mi, de mi casa a Río San Juan, aún la carretera está así: se toma una hora y algo. Que, a la hora que la Esa es la riqueza. La es decir, es, que es, estando es, arriba te el nosotros, vehículo y de y me Nosotros tenemos ahí un lugar diez veces mejor que con y jarabaca Yo creo claro, que estaría claro, menos de claro. una hora. Ahí. En una bicicleta, sí, sí, sí. en una bicicleta. Sí, bicicleta tú vas a, a la playa. playa, a Playa Grande, tú llegas en una bicicleta sí. de, de ahí. Sí. ahí. Además el trayecto Oye, que es. Allá llegaron. ¿Cómo un, el trayecto? Allá llegaron unos unos unos moradores del de área de, de, de Río San Juan que se acercaron porque el alcalde iba para allá. Ellos llegaron en four wheel. Sí. Me dijeron ahí, me informaron y ustedes cruzaron. Sí, Sí. Y andaban vestido bien. Sí, sí, sí. sí. No, eso pasa que no lo hemos valorado de Sí, así es. Miren, hay un video que yo mandé a la tablet que para, es que para de alguna manera eh, eh, soportar mi, mi, lo que voy a decir en el sentido de que, así como decía Seo y Fernández con relación a la carretera y la producción, la tienen. Pues para que vean los, las condiciones que están los caminos, sobre el todo último. caminos marginales. El, el, ese video de abajo. Sí. Mira qué condición. M miren eso. Imagínate, así ningún productor puede tener, eh, puede invertir en siembra. Es imposible. No, no. Eso me lo mandó mi amigo Brando, que tiene tierra en la zona, pero tiene que hacer una entrada y miren las condiciones en que está esa entrada. Entonces, así no va nadie a sembrar, tiene que tirar piedra, a ver, si tirando que piedra se, para favor, que sí. la floreta pueda sostenerse y pueda salir de ahí. Bueno, ahí Señores, está. esa es la realidad. O sea que hay que todo franco macorizano consciente debiera, no de, para el plan. debiera de abogar Humir por no en el plan. Claro, claro, claro. Y mire, eh, ahora con la pandemia se está usando mucho el turismo de montaña. Sí. Eh, tenemos que aprovechar ese momento que está viviendo el es mundo. Más saludable. Eh, el mundo está viviendo ese momento ahora sí. y hay que aprovecharlo. Estoy de acuerdo bueno, con así usted. Es. Bueno, si al final quieren agregar algo, o José Fernández. Bueno, que le demos carácter, como decía Franci, sí. a ese proyecto y en, en la unión está la fuerza. Así es. Cuando todos los sectores eh, vayan en la misma dirección, se pueden lograr esos objetivos, que es beneficioso para la provincia de Duarte, para la provincia hermana el eh, eh, ah, pueblo de no medida, Río San Juan no. eh, y el acceso a que se pueda tener otra vía de comunicación hacia un turismo de playa también. Sí, así mismo es. Bueno, Fernández. No, no, gracias a ustedes por haberme no. invitado. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por venir. Nosotros vamos a la pausa, regresamos en breve. No se vayan.